Bueno, muy buenas tardes. Eh, como ustedes sabrán, hoy día hemos empezado a el pago de lo que es la canasta familiar. Hemos pedido a la población que tenga paciencia. Sabemos que en este momento tenemos un recargo en los bancos por el horario. Se amplía ampliado una hora, pero también hay que establecer que primero estamos dando prioridad a las personas mayores, lo que son las personas de la tercera edad, para evitar cualquier contagio. Todos los que tienen en este momento, si ustedes ven en toda Europa y en el mundo, los más afectados son las personas mayores y la instrucción de la Presidenta es resguardarlo. Hasta este momento, hasta mediodía, tenemos de pago de la renta de dignidad aproximadamente 62.831 personas pagadas y en lo que es la canasta familiar, 35.676. ¿Por qué determinamos que primero vayan las personas de la tercera edad para que puedan cobrar si tienen renta dignidad retrasada y puede cobrar también las dos, eh, tanto la renta dignidad como lo que es la canasta familiar? Para la próxima semana, para evitar estas aglomeraciones que hay en este momento es que vamos a seguir con las madres gestantes, con el bono Juana Zurduy y también el tema de los discapacitados. Lo que pedimos a la población es que se respeten el carnet de identidad de tránsito de acuerdo a autorización de ese día. Lastimosamente se están presentando personas que no podían salir, primero por la edad y segundo también por el carnet de identidad. Por lo tanto han sido el primer día que también se acumula con el pago de sueldos y salarios. Lastimosamente tenemos un cuello de botella muy grande porque todos estos pagos más el tema del bono y estamos en este momento buscando los mecanismos, pero también hay que cuidar el tema de la salud porque el coronavirus ya en este momento es un problema a nivel mundial y es también a nivel nacional. Tenemos el tema de la cuarentena, la emergencia de salud, y les pedimos que por favor no se aglomeren. Y daría la impresión que son colas largas, pero el problema es que antes toda la gente estaba adentro, cuando no había coronavirus estaba adentro de los bancos. Ahora hay que mantener un metro de distancia y da la impresión de que es una cantidad muy grande y lógicamente hay una acumulación de los que requieren servicio de los bancos así que por favor, tener paciencia, lastimosamente no podemos abrir sábado o domingo porque el tema del control del coronavirus es fundamental para la vida de las personas y esperemos que el lunes vamos a incorporar, en este momento hay 52 instituciones financieras y estamos viendo, ver la posibilidad de ampliar también algunas más en cuestión de agencias. Así que pedir a la población, sobre todo las personas de la tercera edad, que tengan paciencia, tienen tres meses para cobrar la canasta familiar, tres meses, no es que mañana no se va a pagar si se le pasa el día, y tienen un año para pagar el tema de la cobrar la renta dignidad. Por lo tanto, pedir un poco de paciencia y vamos a ir saliendo, los recursos están garantizados totalmente y se van a pagar. Hemos tenido casos, por ejemplo, que el sistema automáticamente muestra cuántos meses se le debe de renta dignidad y aquel beneficiario de las personas de la tercera edad, si se le debe tres renta dignidad, se le paga las tres más lo que es la canasta familiar. Así que por favor, les pedimos paciencia y si ven una aglomeración, lógicamente esperar un poco porque se va a ir atendiendo a todos y cada uno de los beneficiarios, tanto de la canasta familiar, renta dignidad. Y los jubilados también, no se preocupen, tienen todos los plazos, no es que si no, que si no va en su día no se le va a pagar. También se han hecho, se han ampliado los plazos, por lo tanto es cuestión que nos organicemos un poco y no presionemos en solo un día el tema de los bancos porque va a ser complicado. A ver, el banco hemos integrado los sistemas por primera vez por transparencia para que la gente reciba en sus cuentas el tema del pago, de la renta de dignidad y también todo lo que se refiere a la canasta familiar. Si esa persona es su día de cumpleaños, se le debe renta de dignidad uno o dos meses y encima tiene que cobrar la canasta familiar, puede cobrar las cuatro cosas a la vez, el sistema está integrado, en el banco no le pueden decir de que es un día de su cumpleaños, es un día tal, si es después de la fecha vencida del cumpleaños, tiene que pagarle perfectamente porque está en el sistema y ya los recursos están depositados en los bancos, por lo tanto tampoco es problema que no tenga recursos. No, hemos abierto y hay 52 entidades en este momento que están pagando, ya se amplió. El problema es que de un día para otro los bancos también habían desmovilizado a sus distintas agencias, por ejemplo, provincia, y los trajeron a Capital, pero ya estamos viendo de que a partir del lunes, y en este momento hay 52, y como le digo, tenemos casi, casi 100 mil pagos que hemos hecho hoy día. Entonces. Quiere decir que podemos nomás avanzar si nos ordenamos un poco. El, el sistema está rápido y sobre todo integrado. Y aquí no hay manejo de plata por ningún lado y va directo. Está la plata en el banco y puede cobrar perfectamente todas las agencias que hay, que son 52, 52 en este momento 52 instituciones que están trabajando en esto. A ver, en el área rural lo que hemos determinado es que en algunas distribuciones de cada uno de los bancos, algunos no lo han, no han abierto, hay algunos bancos que efectivamente se está viendo para abrir donde ese banco, porque en algunas, por ejemplo, en algún municipio solo hay un banco, ver que atienda también otro banco o ver la manera de, de, formar el, de tener el pago directamente. Se está analizando ese expediente, es, un, es una situación anormal la que tenemos por el coronavirus. Si se estuviera trabajando sábado domingo no habría problema, pero para tranquilidad de la gente de las provincias, de los municipios. Si no llega el tema de banco, se van a hacer el pago directamente mediante comisiones especiales, pero eso va a ser el mínimo que va a haber. Pero hay que tener un poquito de paciencia. A ver, el bono familia, que son 1.500 alumnos, ya tenemos el listado al 31 de, de marzo de todo lo que se refiere a los alumnos de ciclo inicial y ciclo primario. Estos ciclos ya tenemos más o menos 1.500.000 estudiantes. Eso universaliza el pago porque ahí hay muchas quejas que no me llega. Le llega si el motoquero, si el vivandero, si el que vende mocochinchi tiene un hijo en colegio, recibe también el tema de los beneficios, si paga impuestos, si no paga impuestos, es donde encontramos dentro de la política económica del gobierno de universalizar estos beneficios. Lo que estamos haciendo también es que el apoderado, el padre o la madre abran una cuenta en el sistema financiero para que automáticamente no tengamos que hacer, como sucedía a veces con el Juancito Pinto, de que iban las comisiones y el costo muchas veces ascendía al 30% del costo del bono. En esto ya está el sistema funcionando, la Presidenta ha pedido 100% de transparencia para que pueda llegar directamente al beneficiario y el beneficiario sacarlo del banco. Una vez que tengamos todo el listado del, de los alumnos y tengamos los números de cuenta, porque muchos lo tienen, de la misma manera en el área rural no se preocupen, en los municipios ahí se harán comisiones especiales para llegar y pagar este beneficio. En este momento están trabajando conjuntamente el Banco Unión y la banca privada. Y de la misma manera, los otros, el, lo que es el bono familia se pagará también porque el sistema lo estamos eh, universalizando y traspasando a las otras instituciones privadas, con lo cual el que llegue va a poder acceder perfectamente para el pago correspondiente. Eso es lo que estamos tratando de eh, controlar. Sabemos las necesidades que hay y toda esta política económica que va a beneficiar a más de 10 millones de personas es justamente por los problemas que tiene en este momento la gente. Es una liquidez pequeña que se está dando directamente a la población y lógicamente si se respetara solamente el carnet de identidad del día, porque hay muchas personas, que no respetan el día y eso hace que se aumente también el tema de, los, eh, de, los, de las personas que tenemos que atender. Pero si se mantenieran, se mantuvieran los carnes por días, creo que no tendríamos, estamos pagando en este momento 100 mil personas, entonces quiere decir que hay la capacidad en el sistema y es cuestión de ordenarnos. Pero si salen las personas, por ejemplo, de la tercera edad, que le toca hoy día y salen también el que toca jueves o viernes, lógicamente se acumula y ese es el problema que tenemos. Bueno, muchísimas gracias.